estar tratando el, el tema acerca de retornar a la fuente de cómo volver a sentir la esencia verdadera, pero es un poquito el poder de la verdad de cómo reconocer y más en estos tiempos está muy candente ese tema con el, todo esto de las noticias falsas cómo reconocer la falsedad y cómo reconocer lo verdadero está como de, muy en, en, en boga, está ahí en, puesto en boca en boca, y eh, vamos a hacer un ejercicio para eso antes de empezar. El poder de la verdad o la verdad, a ver si es verdad siempre o puede la verdad variar. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces traje utilería. <risa> vamos a hacer un poquito más parejo, porque voy a hacerles un ejercicio parejo tanto en esto, en este un pedacito. No soy tan parejo, <risa> muy desparejo. Entonces, eh, de la primera fila, todas estas personas que están sentadas aquí, van a venirse para acá, para esta sección, a ver si se ve toda la fila, si está atrás, si se van a separar, lo siento mucho. <risa> Entonces, y acá, ustedes van a ser grupo 1, grupo 2. Entonces, ustedes son un equipo, así que tienen que unirse <risa> y lo que van a hacer con eso que eh, han recibido cada uno de sus equipos van a presentarnos al otro equipo la verdad de eso que les acabo de dar vamos a enseñarle un poquito en la cámara para que lo vean en internet un bueno, hermoso, no voy a decir que porque ustedes no van a decir tratando de ser solo la verdad y absolutamente la verdad <risa> van a presentarle al otro equipo lo que verdaderamente es eso. Entonces tiene que ponerse cada equipo, juntarse, ahí donde como pueden, ustedes son más fácil porque está más chiquititos. Pero entonces ustedes van a decidir qué, cómo, cuándo, presentar eso como la verdad, solamente la verdad de eso que tienen en su mano. En internet. Van a describir la verdad verdadera. Así ¿Si que pero no, Más bien de este lado, para que... ¿Se puede en la cámara? Sí. A ver, dale. Ok, vamos a escuchar la verdad verdadera del equipo 1. Bueno, consideramos que el objeto, pues, tiene propiedades de sabor, es saludable, es picativo, es una raíz medicinal, es aromático. Y de características así, digamos de presentación del objeto, por decirlo así, es irregular o uniforme, con muchas protuberancias, sale en todas las direcciones, es suave al pacto y es de todo bello. Sí, usted es la que está escribiendo. <risa> ok, equipo uno. Un aplauso para el equipo uno. Por favor, por por favor. ¿Sí? Ajá, sí. No pasa, ¿no? Es medicinal para mí. El equipo 2, este, bueno, yo como, como vocera, felicito a los compañeros por el análisis científico del por claro, objeto, porque nosotros nos convertimos en unos artistas creadores y proyectores de cosas al, al a ver nuestro. Trozo de jengibre, reconocido como raíz, con todas esas maravillosas características que los compañeros hablaron. Nosotros consideramos que esta hermosa criatura podía ser múltiples objetos. Varios votamos porque se nos parecía un caballito de mar. Eh, otros eh, pensaron en diferentes posiciones. Si me equivoco en las posiciones, me corrigen. <risa> que era eh, un pony saltando, <risa> otros también pensaron que era un rinoceronte, este, un cactus. Entonces, de este encantador pedazo de raíz de jengibre, reconocido por cada uno de nosotros, logramos obtener una gran cantidad de interpretaciones posibles. Muchas gracias. Un aplauso para ti todos. Entonces, acabamos de ver la verdad verdadera. La forma de que ustedes la presentaron tiene muchas versiones. Eso es lo que está pasando en este mundo. Ahora, ¿ustedes sienten que pueden explicar la verdad verdadera de eso que estuvieron en sus manos con eso que dijeron ya estaba totalmente 100% Iba a ser verdad verdadera en aquí China África no. la luna no. entonces eso podría ser una cosa porque digamos también hay ¿okay? diferentes formas de la verdad, ¿verdad? Cierto. entonces eh, para aquellos bueno a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia el primero empecé estudiando física después me de pasé a biología me acuerdo que cuando llevé los primeros cursos de física y después ya de los más avanzados, que decían que la física, bueno como Einstein dijo que la verdad es relativa a la persona que lo estoy observando, por eso es que el tiempo es relativo, y los matemáticos decían que la matemática sí era una verdad verdadera, porque era, era la misma en cualquier parte del mundo, que sus modelos matemáticos se probaban aquí, se probaban en, en el origen del Big Bang, se probaban donde fuera y los biólogos cuando hacen sus investigaciones eh, dicen que lo que ellos prueban es solo para las condiciones que están teniendo y pudiendo medir en ese instante, entonces se prueba esa verdad en ese momento para esas condiciones pero que no necesariamente va a ser igual bajo otras condiciones entonces esa es la, la versión científica entonces <risa> El jengibre, <risa> la verdad verdadera, bueno, tiene un montón de diferentes interpretaciones. Y a veces también, como hemos visto en la otra charla que había dado hace poquito, eh, muchas veces lo que pasa con lo que observamos es que después pasa por nuestra propia interpretación de la percepción de lo que yo creo que es. ¿Vemos si alguien? no aguanta lo picante y se lo come y dice, uy, bicho feo feo es lo que le encanta lo picante como en la comida Thai eh, yo probé un platillo de estos buenísimo así frito, lo bueno, más rico, era un snack y nunca lo había probado así, y a mí me encanta el jengibre, entonces como que cuando se lo sea, dije una amiga, es así como, uah, la ¿qué es eso? Y, ah, no me come esa cosa entonces, dependiendo también de la vivencia de los gustos, de la forma de lo que yo he vivido, de la forma que yo he sentido yo lo interpreto de esa forma. Pero eso significa que eso es verdad aquí en la China y en la Conchinchina. Entonces, vamos a poner un reto. Y esto va también así. ¿verdad? Ya que ustedes y en nosotros todos, en este mundo moderno de la eh, disponibilidad de información a solo un clic de distancia, hay demasi demasiada, demasiada información y cualquiera, cualquiera, cualquiera, literalmente puede escribir y enviar al mundo y que sea acceso público de millones de personas cualquier cosa ¿cierto? por eso es que ahora estamos ante la, la forma de cómo filtrar y saber qué es verdadero y qué es falso entonces ustedes describanme cómo descubren algo que es falso vamos a ver qué es falso así para llegarle a lo que es verdadero vamos a ver lo contrario ¿cómo se sabe cuando algo es falso? Porque la intuición que, ¿cómo sabe usted que algo es falso? No le suena lo único. Yo me voy a la raíz más atrás de todo. Ah, mira, la, ¿dónde fuente. la fuente, la fuente. ¿Quién ah, lo escribió? ¿Dónde escribió? Muy bien. Verificar fuente, check. <risa> ¿Fuente confiable o fue Juanito Pérez? Bueno, no es que Juanito Pérez no sea una buena fuente, pero digamos que fue cualquier persona que se le ocurrió y se sentó a escribir y no investigó y no probó y no. bien. Fuente verídica, ¿qué más? Revisar la fuente. <risa> ¿Qué más? ¿Probar? ¿Probar uno mismo? Ok, está bien. Ver eh, como el modelo, a ver si ah, realmente ah, funciona para mí. El análisis colectivo de todos, a veces si llegamos a un mismo fin. Ah, pero eso, está, eso, eso también va a estar muy impregnado porque cada uno lo va a interpretar diferente. Entonces, colectivamente, porque a veces, aunque todos lo digan, no necesariamente va a ser verdad. ¿Cierto? Incluir por la mayoría. Exactamente. Hay mucha bulla, mucha bulla de influencias que me están a mí de, dando como estos filtros, como ahora en las fotos, me filtran mi entendimiento. Ahora no solo mi percepción, sino que yo escuché algo que alguien más dijo, que dijo que el otro y que el otro y que el otro y la comodín. Se hacen así un montón y después... Uno no verificó si realmente había pasado así, pero como me lo dijo Fulanito que lo vio y que no sé qué, supuestamente alguien que había estado ahí se lo contó, entonces sí es cierto. Entonces, chequean la fuente, ¿qué más? La consistencia de los datos con el resto de la realidad. A ver si los datos coinciden con la realidad. A se en o Ay, no, todo, porque si sí pueden haber tonos grises pero nada es blanco y negro pues entonces ahora yo voy a ponerles un reto a esa forma de percibir yo voy a poner que la verdad es siempre verdad no tiene tintes ni puede ser a veces verdad y a veces falsa si es a veces verdad y a veces falsa no es verdad la verdad tiene que ser eterna y pereceder a ir más allá de lo que yo siento, no siento, lo que él siente y no siente, más allá de toda la interpretación y la percepción, porque la verdad siempre va a ser así. El jengibre puede tomar muchas formas diferentes, puede algunas personas utilizarlo como medicina, pero en realidad el jengibre lo que es es una raíz y funciona para la planta ¿verdad? porque nosotros después lo, lo descubrimos y lo empezamos a ingerir pero bueno la verdad es que el jengibre es que puede una cultura y pasar miles, miles de años y otra cultura lo hace otra cosa pero lo que es el jengibre es una raíz ¿verdad? es como la raíz que crece un poquito más y está almacenando diferentes aceites esenciales estos son medicinales pero entonces para que sea algo verdadero es como que libera ¿verdad? Que se sorprende, aprende la verdad, conoce y la verdad no sana libres además la verdad trae tal buena vibración como que sostiene que mantiene no, no da, da fuerza, no es necesario tener que defenderla porque la verdad es siempre verdad y aunque a veces traten de teñirla de falsedad al final la verdad siempre se prueba a sí misma y la falsedad siempre se va a tratar de esconder como si fuera una verdad. Entonces, parte de eso es que sí, todas nosotras, las almas, tenemos ese sexto sentido, esa intuición, pero no siempre funciona 100%, ¿verdad? A veces uno se compra y se cree unas mentiras, especialmente nuestro maravilloso ego nos pasa engañando a cada rato. Y lo interesante es que cuando uno vive en la verdad, tiene la fuerza y esa libertad de ver que incluso mis propias debilidades no son mi verdad. Es muy lindo, porque en realidad la primera verdad que yo necesito tener muy clara es quién soy yo en realidad. En medio de todo esto, de todas las situaciones, de todo, que uno está demasiado concentrado allá afuera, a lo que están diciendo los demás, a lo que está pasando, a los temblores, a la contaminación, a todo todo todo me genera mucha mucha información y ahora como hay tanta información, estamos demasiado lejos de volverme a entender yo en medio de todo eso. ¿Verdad? Porque ahora entonces, ¿qué género soy? ¿Qué un se papel cumplo? ¿Cómo saber quién eres en medio de tanto de todo ese pues, montón? Ahora cada vez más variedad que está muy bien porque así la gente ha podido expresarse lo que realmente son, que antes era reprimirse, ocultarse, sufrir ahora está bien, podemos expresar pero en realidad más allá de todo eso quién soy yo yo, eternamente yo que siempre lo he sido lo soy y lo voy a seguir siendo más allá de las cosas que hago mis gustos son mi verdad son es muy interesantes porque lo que a uno le gustaba cuando era chiquitico a lo que le gusta ahora, cuando ya está un poquito, menos chiquitito. No, no, no. <risa> es como ver, ver así, bueno, yo lo veo a mi sobrino, pero es lo no mismo. La música que no le gusta, bueno, a veces hay ciertas canciones que son muy buenas, <risa> a los peinados, bueno, hay personas que yo he visto que, que sí andan siempre el mismo corte de pelo desde hace varias décadas y sí, décadas, de décadas, pero igual, el pelo como se peinaba cuando era chiquitos, no es el mismo peinado o incluso la moda facial de los hombres bueno, si eran ¿no? la mayoría de ustedes se andan <ríe> un poquito <¿no? ríe> pero bueno, también cambia porque ahora se sí tiene que afeitar entonces tal vez un día vale, le, no se le, ¿no? algunos otros que ya prefieren la moda y se cortan el ¿no? ¿verdad? y también todo, todo, todo es cambiante pero la esencia de lo que yo soy es constante solo que yo la dejé de sentir así, por tanta influencia de muchas otras cosas. Entonces, lo bonito de la verdad, y lo que quería empezar a sintonizarlos acá, es la primera verdad que necesito buscar experimentar, porque la verdad es verdad, solo que tengo que volverla a sentir para mí. Entonces, es quitar la bulla, quitar las etiquetas, quitar... Todo eso que me ha estado engañando del ego mismo, de lo que yo creo que yo voy a hacer, todas mis posesiones. Entonces, cuando yo tengo todo lo que me podría traer un bienestar, que ahora hay muchas cosas y cada vez hay más y más fácil, porque tener ahora está todo muy barato. <risa> bueno, con el IVA no tanto, pero. <risa> eh, a veces así como los zapatos bonitos. El carro bonito, el peinado bonito, la ropa bonita, eh, la casa bonita, todo bonito. Y entonces, cuando todo esté bien, yo, lo que yo soy, soy bonito. Pero más allá de eso, igual, todo lo físico está expuesto al cambio. Por más que se trate de que no se cambie nada. El tiempo siempre pasa. Y la entropía va a hacer que las cosas que eran nuevas se vuelvan viejas. Hasta nuestras propias células del cuerpo, que rotan cada siete años, ahí eso entonces a pesar de eso igual la naturaleza verdadera de la materia es el cambio y lo interesante es sentir y entender empezar a conocer porque conocer es parte de experimentarme que lo que yo soy es mucho más allá que solo esto físico uno siempre ha tenido como esa noción de que hay algo más Cierto, uno como que está muy ocupado y cuando tiene esas pausas como realizaciones en la vida uno dice, pero tiene que haber algo más. Solo que uno no sabe escucharse y tiene mucho miedo a escucharse uno lo que ocupa es magulla. Entonces me meto es siete cosas de la noche. Entonces me pongo a buscar cualquier cosa en internet para extraerme a volver a entender lo que soy en realidad. Entonces es volver a, a vibrar, como decía una Nicole. Nicole, volver a, a vibrar con eso más elevado de mí mismo, mi parte eterna, que es sutil que no es física que ha tenido ese potencial ahí brillando siempre pero que yo por haberme identificado con tantas cosas pasajeras y he condicionado tanto mi propia identidad que, que ya no la siento ya no la escucho pero está ahí, accesible para mí entonces tengo que volver a al tener ese viaje, sí, para mí mismo, para mi interior, para sentirme, escucharme, conocerme, explorarme internamente, al alma, con todo lo que el potencial invisible, pero muy poderoso que hay en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Y con esto, empezar también, cuando yo me empiezo a conocer a mí mismo y me doy el espacio de ser lo que yo realmente soy más allá de etiquetas y de cosas que me limitan el ser más bien. A veces uno se pone papeles, se cree roles, y después uno es como, ¿es solo esto, pero ya me cansé. <ríe> es como, solo mi trabajo, solo la familia, solo entonces esas son cosas que, que expresan diferentes partes de mi ser, y están muy bien, pero como yo me aferro a cosas, por eso es que después se sienten pesadas, porque no soy solo eso, soy muchísimo más que también quiere expresarse entonces, por eso cuando yo empiezo a conocerme aceptarme, entenderme es muy bonito porque uno también empieza a aceptar a los demás los empieza a ver diferente y entender la verdad me hace entender el papel mío el papel de los demás y doy ese espacio para que yo me desarrolle y los demás también porque saber, como, como los dedos de de la mano, todos son importantes cumplen un, un papel bueno, <risa> un papel muy importante <risa> pero todos son diferentes y si falta un dedo bueno, se pueden adoptar los demás pero en realidad todas las almas también son diferentes y tienen su papel y su importancia todos somos necesarios y todos cabemos en el mundo entonces por eso también parte de eso es como volver a aceptar y entender y apreciar lo que yo soy y cuando estoy en mi verdad, puedo entender y apreciar la verdad de lo que son los demás. Y eso me, me ayuda a volver a armonizar y también eh, a cooperar. Como era un poquito lo que terminamos ahorita después de la meditación, que parte de cooperar es confiar en los demás. Y cuando confío en mí, puedo confiar en los demás. Les doy su espacio y sé que tienen su forma de hacerlo, pero que es importante que ellos también exploren, y que yo también me dé cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas que es lo que más, es el camino y el reto cuando uno ya lo logre soltar verdad porque todos, bueno yo soy una, una control freak como dicen, controladora en recuperación <risa> todos tenemos como esa tendencia como, ¿en serio quiere hacerlo así? <risa> así como, es sí, no no así, no sé, no, está bien cada uno tiene su forma de pensar y sentir pero sí hay que observarse, también es interesante que cuando uno empieza a descubrir su propia verdad, sentirla y entender que es eterna, como estaba diciendo antes, entiende que la debilidad es falso, es nace de yo, de mis ideas erróneas de lo que yo sentía que era yo. Por ejemplo, el apego, la ira, el miedo. Cuando hay verdad, no hay temor. ¿Verdad? Como dice el que el que debe la tele. <risa> si sí, el que debe lo teme, ¿Verdad? cuando hay verdad uno es honesto con uno mismo y cuando uno es honesto con uno mismo uno sabe cómo hacer las cosas bien y uno se basa en eso, como que está el, el instinto y el principio y, y el, la forma de vida de traer lo mejor de sí mismo y dar lo mejor de, de uno mismo para el mundo y eso como que abre una vibración diferente en el corazón entonces uno es honesto con uno mismo y sabe que tiene habilidades que hay que cambiar pero no las ve como grabadas en piedra. Eso es lo más importante. La verdad me da la fuerza para cambiarlas. Porque entiendo que esas debilidades o esos defectillos, ese caractercillo que se me ha ido desarrollando con todos estos anillos de repetirlo, ¿no? cuando uno se da ese espacio de sentir mi verdadera esencia, Encuentra esa fuerza diferente de vivir distinto que uno también tiene, que yo aprendí a vivir de cierta forma reaccionando, reaccionando, reaccionando y tratando de defender cosas que después yo, yo no entendía por qué las defendía de mí mismo a veces también que uno dice es que yo soy así, estoy enojona, entonces como no se da cuenta que uno mismo se está haciendo sufrir cada vez que digo eso, porque no me estoy dando cuenta que cuando digo eso siento que siempre va a tener que estar enojada. Y justifico el enojo que me está quemando por dentro. Y cada vez que me enojo, me quemo más, me quemo más. Y al final, termino en polvillo de ceniza. <risa> y no es, está dándome una experiencia linda de vida. Y cuando yo vuelvo a sentir de la esencia, de vivir desde lo que realmente soy, mi verdad, entonces es como que esa energía se aumenta, no se gasta. Cuando uno vuelve a poner... En la vida, en la práctica, toda esa energía original de amor, de paz, de alegría, de, <ríe> de, de dulzura, otra cosa es así verdadera en ustedes, que viene desde el alma, y el sabiduría, sabiduría y pasión. No, la pasión es depender de la, porque es demasiado pas creativa, es, la pasión tiene creatividad, se le despierta la creatividad y después resolver cosas como nunca había pensado que le iba a resolver ¿qué más viene del alma? Poder. no, son muchos poder, paz flexibilidad se despierta un montón de cosas aún y cuando armonía tolerancia, paciencia cuando empiezo a actuar en base a eso, es como que se despierta ese músculo y se hace cada vez más fuerte y más fácil para mí usarlo. Entonces por eso es reconocer que esa es mi verdad. Porque es lo que me está generando más energía de vida. Me siento más recargado, más fortalecido, con más ganas, con como que vuelve a tener sentido la existencia. Que lo que no es verdadero, lo que es que yo he estado defendiendo, por ejemplo, en el ojo, me está haciendo lo contrario. Después de un enojo así, hasta me enferme y me paro un paro cardíaco. ¿verdad? Las principales, así, esos arranques de ira, de chiche, y así, la gente después empieza a sufrir o depresión alta o de cosas del corazón. ¿verdad? Entonces, hay muchas diferentes emociones nocivas, negativas que van no solo enfermando al alma y cuando ya el alma está que no puede más empieza también a enfermar el lo físico entonces ahí es donde yo me doy cuenta que eso no es mi verdad porque si fuera eternamente así no me moriría no me estaría matando, más bien me estaría ayudando a vivir entonces ahí es donde también cuando yo logro entender más allá de eso la verdad me hace feliz la verdad no da miedo muchas o sea, veces es que no quiero ver mi verdad porque quién sabe qué hay ahí adentro <ríe> se muestra entonces, no, más bien la verdad me hace entender y no tengo miedo por ejemplo, alguien que conoce muy bien acerca de las placas tónicas y todo lo que puede pasar pero uno conoce que el alma es eterna y si de repente no, no digas digamos <ríe> a alguien que ya eh, trabaja como geólogo disfruta los temblores los, los adora, porque están esperando que tenga un temblor para ver qué escala era y cómo se sentía la onda tal y la onda cual y qué profundidad, yo no sé si me dan una bueno. risa verlos cuando están reportando y todo, pero están así como, uy, cómo se ve el gráfico acá y todos dicen, viste cómo este temblor tenía tal eh, oscilación de no sé qué entonces, disfrutan de eso porque conocen exactamente todo lo que está pasando, entonces no lo ven con miedo, saben que es como una liberación de energía que está dentro de todo el sistema planetario pues y si uno se entiende así también mis propias reacciones de las debilidades, ahí vienen, vienen terremotos emocionales <risa> y aquí no, en esta onda de tristeza que después viene ¡uy la depresión! No, y, <risa> pero no tanto así sino saber que eso no es mi verdad eso es algo que yo aprendí y que me creí que era yo pero que no soy yo que yo lo he estado alimentando, creando y fortaleciendo pero que no es eterno. Eso es buenísimo de saber, no es eterno. No es como, igual cuando uno tiene una espinilla ahí en fe y le duele el río y le dice, bueno, aquí va a quedarse esta marca para siempre, pero después desaparece. yo no se lo olvida que todavía tanto se los olvida como se es había esas espinilla Así va a ser lo mismo. Lo que no es verdadero va a pasar. Y va a dejar de ser. Igual, la falsedad digamos siempre se... se muestra de alguna forma que no es verdadero la corrupción y todas estas cosas que está pasando ahora es parte es síntoma de cómo nos estamos tratando de autoengañar pero ahí todo es muy evidente cada vez más de que no es verdadero, entonces por eso es como que el alma tiene esa intuición de saber lo que es verdad lo que trae, que no, no, no perece lo que es falso, pero se tiene eh, fecha de hasta que ya se destape todo y se ve que no era verdadero. Entonces, con eso también eh, empezar a entender cómo volver, porque la, la idea de esto es retornar a la fuente de la verdad. Y lo bonito de eso es entender que la verdad es la misma para todos más allá de la percepción, más allá de mi experiencia más allá de mi religión, más allá de mi cultura de mi idioma, la verdad espiritual es la fuente de la verdad el ser supremo es el mismo para todas las almas llámense como quieran que se llame incluso para los ateos, <risa> también tienen cierta forma de, de sentir que tiene que haber algo más y esa fuente de verdad recarga el alma. Entonces también es como volver a conectar mi corazón con esa verdad que es siempre perfecta, siempre constante, siempre dulce, siempre amorosa, como un padre totalmente sabio, el padre supremo, la, la madre suprema, cuando yo vuelvo a sintonizarme con, con sentir sí, yo tengo derecho a retornar a esa fuente de luz. Va a quitar... Todas, todas, todas mis dudas, todos mis miedos, todas las sombras de que yo misma he construido en mi interior. Incluso con mis relaciones, con mis propias percepciones, todo eso, cuando yo vuelvo a ese estado profundo de conexión con la Fuente Suprema, todo eso se limpia. Es como que todo eso deja de tener sentido. Porque uno ha estado tan distraído, tan desorientado, tan influenciado que cuando uno logra limpiarse es como cuando uno quita, no sé si está en sentido, si algo que está bien en barro lo logra limpiar y que queda así bien brillantito. Es como un organismo, me gusta limpiar ese que, que, que Es como como cuando tienes zapatos de charol que sean todos bonitos. O cuando, no sé, a uno se le pegó algo y después logra así ya otra vez no tiene nada barro o cosas en la mano. O la grasa, cuando la tienen, logran quitárselo con todos esos diluyentes y ya no tienen grasa en la mano. Es como, ¡ah! O el chayote, cuando no la se le quita eso también. Entonces, es igual, cuando uno logra conectarse con la fuente, todo eso pesado que estaba cubriendo mi, mi poder de discernir, de entender y de interpretar y juzgar, que es mi intelecto. En, en India le dicen el tercer ojo, porque es como una sabiduría Innata, que está abierta y que puede auto observarse, y es esa intuición que me hace sentir lo que yo soy en realidad. Pero ese tercer ojo, <ríe> cuando estamos muy atentos hacia afuera y muy involucrados en otras cosas, como que le da cataratas. <ríe> o a veces se queda dormido, porque está muy cansado, porque no está tan lleno de bulla, tan pensando tan rápido, tan, tan ocupado en, y adicto al hacer que ya no tiene ni ganas de abrirse, porque no quiere ver todo eso, porque todo pasa muy rápido y estamos como muy descuidados aquí adentro. Y cuando estamos sin ponernos atención, nuestro nivel emocional anda como muy fluctuante, y no sentimos que sí tenemos el control, que no es nuestro pues nuestra capacidad de controlar cómo me estoy sintiendo. Entonces, cuando es volver a tener estos espacios de recarga, de conexión, ya no me estoy preocupando tanto por lo que pasó ayer y cómo se va a resolver lo de ayer, sino volverme a sintonizar con mi verdad hoy. Lo que hoy necesito, lo que hoy soy, lo que hoy voy a experimentar. Y así me da ese espacio de soltar tanta bulla. El silencio sana, El silencio da como un oasis a veces uno está tan así que cuando está en silencio tiene miedo, ahí <risa> prende la radio la tele, y el spotify lo que sea que quiera poner ahí para que haya algo de bulla pero el silencio en realidad sana hay que aprender a disfrutarlo y a buscarlo porque son como esas burbujas de silencio que es como, no sé cuántos de ustedes han tenido que estar bueno, ninguno no sé cuántos trabajan en educación pero con mucha gente, con mucha bulla por mucho rato <risa> como todo el día y cuando se acaba esa huella es así como... Ah, es así como el fin, silencio hasta que se retumba lo los ojos así como... Uh, entonces como buscarse esos espacios como burbujas de paz de silencio que me ayuden a volver a escucharme y volver a sintonizarme con eso, porque hay una parte divina en mí que está ahí esperando que yo la vuelva a despertar que ha estado muy dormida porque yo misma la acosté por allá y me compré este montón de otras cosas que creí, que necesitaba, que había que hacer, y después de estar haciendo tanto, me perdí. Y pues, ando buscándome y ando perdida, entonces, para volver a sintonizarme con eso. Y muy bonito saber que parte de ese silencio es limpiar, y el sinónimo y la, la fuerza que hay en el alma es la pureza, la pureza trae esa inocencia linda de los bebés, de los niños, la pureza trae claridad, la pureza trae eh, soltura, trae flexibilidad, lo hace uno más liviano. Y con la pureza, la pureza y la, y la verdad están muy relacionados. Porque todo lo que, digamos, ustedes han visto esto en, en las joyas, ¿quiénes de ustedes conocen de joyería? cuánto vale el, el, los anillos de 24 kilates comparados a los de 10 y así es? está carísimo <risa> bueno, al, al, al oro se le, se le mezclan otros metalitos para bueno, hacerlo un poquito más barato porque hay muy poquito oro en este momento pero entonces, mientras más se le mezcle más barato se vuelve y mientras más puro el oro esté y cuando está totalmente puro es como una, una plasticina un poquito más dura, es maleable es interesante ver eso pero entonces, cuando ya se le mezcla con otro, se pone más duro y más duro, y más duro y luego para separar todo lo que se le mezcló, los metales saben cómo hay que separarlos, cómo, cómo lo utilizan el método ¿Mm? lo funden lo tienen que poner en tal, tal, tal calor que logre derretir todos los otros metales y el, y el, el oro también y cada metal tiene su punto de fusión específico, entonces ellos pueden ir separando y con eso entonces después volver a traer el oro verdadero. Entonces eso es parte del proceso de cómo quitarme la aleación que se ha mezclado en mi corazón. Porque yo no me he dado cuenta, pero me he creído, y me he comprado, me he mezclado en mi corazón unas ideas de lo que yo creía que era yo, que me están enfermando. Y saben cómo entonces tengo que purificar eso y volver al oro verdadero no es de tirarme al fuego, por favor, no se primoles. <risa> eso no es no, a no, no decir, le arreglaría una parte, ¿verdad? No, no, no. No el, el amor verdadero, otra vez, retornar a la fuente y sentirla como un fuego, porque lo que en realidad la fuerza única que transforma es el amor, uno por amor se sí, transforma, por otras cosas, uno pretende, <risa> y a veces un poquito pero más fácil que vuelva a caer de nuevo entonces ahí quemar, cuando usted quema algo vemos cuando ya separó los metales y se enfrían, volverlos a pegar ya no se puede, están sólidos de nuevo entonces es así cuando usted quemó algo, usted lo puede volver a hacer lo que era antes ya un cambio químico de la materia, ya no, no se puede entonces cuando yo mismo me pongo en este conexión, un retorno con esa fuente volcánica de amor que He es una experiencia de meditación así bien intensa de tan, tan, tan amor tan lindo, tan tan, tan encendido de que me acepta me protege, me ama tan profundamente así como más allá del enamoramiento momentáneo es un amor eterno pero intenso como un volcán eso va transformando al alma y va limpiando Toda esa lación del corazón. Entonces, no es cualquier experiencia de bolsillo por ahí, <risa> es una experiencia volcánica que solo se puede obtener de la fuente suprema. Porque es la única fuente que es, tiene tal pureza, tal constancia, y es tan pura y perfecta. Porque, igual, un ser humano, por más lindo, por más elevado, por más. Amoroso que sea, tiene capacidad humana, da fluctuante. Solo el nivel Dios, <risa> el nivel de amor tan profundo y tan puro, puede transformar no solo a mí, sino a todas las almas del mundo. Y con ese amor hasta la misma materia se puede transformar. Que hemos tenido estos pobres elementos de la naturaleza tan contaminados. Y también merece, bueno, la verdad es como muy evidente, la, uno tiene que aprender a hacer a, a, a también visualizar el presente el pasado y el futuro de las acciones que estoy yo llevando a cabo y después de yo como colectivo y así uno entiende por qué el planeta está como está ¿verdad? por más que puedan decir que ahorita no está pasando nada, ahorita es que se nos viene todo encima <risa> entonces ¿qué hacer? entonces es regresar a la verdad en todo ¿Y qué puedo yo más como de criticar y de señalar y de ver? Es que estoy haciendo yo hoy para mí, y cuando yo haga las cosas dando lo mejor de mí, estoy contribuyendo de forma positiva a un cambio amoroso, que es un cambio diferente. Porque si tratamos de cambiar con la misma energía, como está diciendo Nicole, de la misma negatividad, con la misma fuerza, la misma cosa, negativo con negativo cambiar y tiene que ser tan positivo, porque lo negativo como siempre negativo <risa> entonces, también, tiene que ser tan positivo que hasta lo negativo logre contagiarse entonces tiene que hacerse con una forma amorosa, una forma de fuego de amor ¿Claro? cuando uno le, le dicen algo de forma fea que es verdadero, vamos, que uno tiene cierta habilidad y le dice mira, ¿qué estás haciendo? cambia así, y si le dan una corrección de esa forma Usted la acepta así como si tiene razón. vamos a cambiar. La verdad, y el ego es como, ¡eh! <risa> <risa> no me digas eso. Es eso, pero no me lo digas. Si, si alguien muy amorosamente, alguien que le tiene tanto cariño a usted y que quiere verlo mejor, se lo dice así con una forma muy linda. Primero, dale fuerza, primero ver la especialidad y, y darle a entender que uno tiene esa fuerza para transformar eso y que no es. Que esté grabado en piedra lo que uno está haciendo, otra vez no es verdad, es temporal, y le dice: Mira, podrías tal vez tal cosa, pero esté muy lindo, si esto se puede. <risa> que no le digan así como de forma amorosa, no lo acepta mejor. Igual el ego siempre va a estar herido porque es un necio. <risa> pero hasta que ya esté bien, lleno de amor, le pueden decir lo que sea y uno lo acepta o no lo acepta, pero un <risa> Entonces la idea es es ir retornando cada vez más, cada más a esa fuente amorosa, donde hasta las situaciones más retadoras, las cosas que más han costado transformar, uno las conquiste. Ya no es como luchar contra ellas y matarlas, <risa> la idea es tomarlas de tal forma, en India tienen una, una imagen muy linda de eso, que, que ustedes pueden buscar después en, en internet, la fuente de la verdad, no, no. En internet eh, hay una imagen de Krishna. No sé cuántos ustedes conocen que es esta, eh, bueno, un, una imagen muy linda de un niñito súper puro, súper feliz, súper lindo. que Él conquistó a los vicios del alma, conquistó a la ira, conquistó al apego, conquistó al miedo. Y entonces los vicios eh, se pusieron como un escenario y le hicieron como un toldo para que Él tocara la flauta. Entonces, de tal forma mi negatividad yo la logro entender, la logro reconocer como temporal, y sé que la luz verdadera de propia alma va a brillar siempre, que no se puede esconder la verdad, por más que se intente, dejar que eso sea lo que brille, y que cualquier situación que venga va a ser mi escenario, para yo demostrar todo ese montón de cualidades lindas que hay en mí. Entonces, así uno ve la vida diferente, y la vive con una fuerza distinta, pero tiene que hacer esa práctica de volver a retornar a la, a la esencia de la verdad. ¿Quién soy yo en realidad? Y que, ¿quién soy yo? Pero también sintiendo que tengo un derecho total y 100% libre y totalmente cercano de tomar de la fuente. Que esa es otra de las cosas que hemos tomado como ciertas, que nos han alejado de la fuente. Y que culturalmente nos han hecho sentir que nadie es digno de tomar de la fuente, solo unos poquiticos. Porque si le pagamos, sí, sí, sí, sí. <ríe> nos dejan accesar a la fuente. Pero, pero entonces, ¿cómo yo volver a tomar mi dignidad, a tomar mi derecho directo con la fuente? Y así, usar todas las situaciones, incluso mis debilidades. Cuando yo las transforme, va a ser el escenario donde los demás sientan que pueden transformar las de ellos también. Pues sentir cada vez que se me salió otra vez ahí una cosilla media fea, que dice, uy, ahorita la, la do morita, se do morita, se hace la serpiente, así como los encantadores de serpientes. Entonces, también hay un, una imagen de, de ese mismo Krishna, si ha recostado en la serpiente, así, descansando. Entonces, <risa> como que mis debilidades se van a volver a un espacio donde ya no voy a luchar, y tener que sentirme incómodo, ya es como ese tiempo de descanso, ya no, ya no me van a dominar, ya no son mi verdad, ni van a estar controlando mis emociones, yo los voy a haber conquistado cuando tenga tal conexión con mi propia verdad, siempre, la cosa, es que esa constancia, ese siempre, nace de la práctica, porque hemos estado muy habituados socialmente, nos han criado y nos hemos puesto así como en esta sociedad que todo lo ve hacia afuera de sentir que solo somos este cuerpo que solo somos ese título que solo somos si ganamos plata que solo existimos si tenemos ciertas características si no mejor ni exista verdad entonces todo eso de entender que no es cierto y dejar de ponerle atención dejar de comprármelo en mi mente porque la torta es que la gente se lo dice yo lo escucho y me lo creo. Y lo compro para mí y después lo uso contra mí. Y cuando no lo uso contra mí, lo uso contra los demás, que es peor. entonces también dejar esa, ese hábito. No soy eso y ellos no son eso. Todos tenemos una verdad tan linda esperando por volver a brillar, está ahí adentro, pero la tenemos como, como escondida entre el polvo de, de todas las influencias. Entonces, voy a poder fundir con amor todo lo que es fácil. y así, cuando yo ya estoy en esa verdad, el amor sale naturalmente, es como una luz que, que ya no puede dejar de brillar, y entonces, mi visión se cambia, cuando yo veo las cosas con amor, también mi actitud cambia, para mí, para mi vida y automático para los demás, Cambia mi conciencia. Cuando ya cambia mi conciencia, ya es el paso casi final. Hay que mantenerlo. ahora <risa> sí, todos los días, constancia en la clave y no desanimarse. ¿Verdad? Si un día a la vez, el presente, lo más importante, es hoy qué necesito, hoy qué voy a hacer, hoy que estoy contribuyendo para mí y para la vida y para el mundo. Cuando lo ve así, el corazón se hace grande, caben todos y la verdad se hace Y después, entonces vamos a hacer tres pasos ya para cerrar. Eh, todos los días hay que hacer un proceso de limpieza. <risa> vamos a pasarle un jabón bien potente, eso de espumoso, bonito, con, con una esponja de amor a mi corazón y a mi mente voy a darme como todos los días antes de ducharme o cuando me estoy duchando que no solo estoy limpiando el cuerpo, estoy limpiando el corazón, estoy limpiando la mente tanta bulla, todas esas debilidades están yendo con ese jabón es limpio, siento que se limpia el corazón tienen que bañar varias veces <risa> <risa> no con el agua, abobren pero háganlo mentalmente tal vez uno, como a veces tiene mucha bulla, atendiendo el día mucha gente le dice cosas o pasan cosas si necesitan volver a bañarse al mediodía con ese jabón de amor, entonces se hacen un ladito y escuchan la musiquita y sientan que está ahí, que Diosito les está llenando de un amor espumante y a más pura, así como fuego que quema todo. Después de limpiar, viene cuando ya no hay miedo. Ya no tengo miedo de mis propios rasgos de personalidad y puedo armonizarme como decía con eso, ¿no? Hey. Hey, decía que armonizar con los demás. Ya los demás no no lo escuchan, ahora sí, ellos tienen su forma de ser, son otro dedo de la mano, pero todos pertenecemos a la mano. Entonces Ya puedo cooperar con ellos, puedo entenderlos, puedo soltarlos, si no me caben en la mano, pero aquí está por acá, yo para acá me <risa> No, pero es más fácil reamoldarme y de estar bien yo, y cuando estoy bien yo, entonces les doy el espacio para que estén bien ellos. Entonces me limpio, ya no tengo miedo, y ahora sí, un soporte, un apoyo, retorno a la fuente. Entonces dejo de depender de otros, vuelvo a entender la fuerza que hay en mí y saber que yo tengo todo lo necesario para caminar con mis dos pies solitos. Solito. Y así se puede, vivir de forma diferente.